Hola chicos, hoy intentaremos pasarnos, él levanta un JPE. Comencemos. Yo voy a mi destino y voy a ganar. <risa> ¡Gracias! Bueno chicos ya nos pasamos, el levanta un jeep, bueno hasta la próxima.